Manipulación informativa, fake news, infoxicación, desinformación, propaganda, comunicación política, demagogia, tertulianos a sueldo, oír la voz de la calle, sensacionalismo, amarillismo, infotainment. ¿Qué es lo que quedó de la opinión pública? El concepto de opinión pública tiene su origen en el liberalismo del siglo XVIII y se concibe como la opinión de la ciudadanía sobre aquellos asuntos que son de interés público, como la acción del gobierno, la de los partidos o las cuestiones sociales que le preocupan. Su función es esencial para la práctica democrática porque representa la participación de la ciudadanía en el debate político y su posibilidad de influir en la acción de gobierno y la resolución de los problemas. Idealmente la opinión pública se forma mediante un proceso racional en el que la ciudadanía se informa, reflexiona y emite un juicio sobre las cuestiones políticas. Para ello, se sustentan dos pilares fundamentales. El derecho a la información, que garantiza el acceso a la información sin ningún tipo de censura y la transparencia política. Y el pluralismo informativo, que asegura fuentes de información alternativas que puedan reflejar la diversidad de puntos de vista y sensibilidades. En el siglo XX, Habermas, queriendo profundizar en el desarrollo de una democracia deliberativa, sustituye el concepto de opinión pública por el de espacio público, un espacio de interacción, deliberación y comunicación pública entre los ciudadanos y entre estos y el sistema político. Integrado por los medios de comunicación, los diferentes agentes políticos y la ciudadanía, constituye un foro de debate que orienta y evalúa la acción política y las diferentes propuestas. Según Habermas, un espacio público ideal habría de cumplir las tres condiciones siguientes. 1. Estar abierto a todos sin restricciones, lo que implica la libertad de expresión y de prensa. 2. Garantizar el acceso de todos en igualdad de oportunidades de participar y de hacerse oír. y 3. Posibilitar un modelo deliberativo racional en el que sea posible el triunfo del mejor argumento. En la actualidad, la información social y política, sometida a la lógica de las audiencias, sucumbe al modelo narrativo de los programas de entretenimiento y se convierte en infotainment. Como resultado, abandona su faceta de servicio público vinculado al desarrollo y la mejora de la práctica democrática. La información política, convertida en espectáculo, ya no busca informar de forma rigurosa, objetiva y plural para que la ciudadanía pueda formar un juicio racional crítico, sino que busca captar la atención a cualquier precio para emocionar y exaltar las más bajas pasiones. Pone el acento en lo que genera conflicto y no consenso. Prima lo inmediato aunque sea irrelevante o implique elaborar la noticia de forma deficiente. Eleva lo anecdótico a categoría. Impone lo excéntrico radical a lo socialmente importante. Y evalúa la vida privada de los políticos en vez de su gestión pública. ¿De qué deberían informar los medios y cómo? Desde la perspectiva de ser un servicio público democrático, los criterios a seguir deberían de ser la veracidad, la relevancia, el equilibrio, de atención proporcional a la noticia y juicio imparcial y por último la presentación neutral, es decir, no valorativa y no sensacionalista. Solo una ciudadanía bien informada puede participar de facto en el debate público democrático. Los medios han de hacer de intermediarios, recogiendo sus demandas y trasladándolas a los políticos, contrastando y elaborando la información para que pueda conocer la realidad social y enjuiciar correctamente la acción gubernativa y la de la oposición. La aparición de las redes sociales eliminó esta intermediación, surgiendo una nueva forma de comunicación horizontal entre los ciudadanos. Pero lo que podría haber sido una herramienta de autoorganización y gestión colectiva de la información, se ha convertido en una caja de resonancia de las posturas más intransigentes y menos dialogantes, amplificada por la sobrerepresentación que en los medios tradicionales se les da a estas minorías radicalizadas sólo porque generan más controversia y así más atención. Por otro lado, el infotainment condiciona y entorpece la gestión de lo público y las políticas llevadas a cabo que en vez de ser eficaces, se vuelven efectistas, que en vez de incidir sobre la causa de los problemas, se limitan a intentar mitigar sus efectos, que impiden trabajar a medio o largo plazo porque siempre exige una solución inmediata. Más desolador es todavía el trabajo realizado por los laboratorios de ideas de los partidos y sus asesores de comunicación. Parece que su único objetivo es que se logre imponer su percepción de las cosas aunque esto suponga, tener que difundir y repetir hasta la saciedad datos e ideas falsos. Hacer propuestas excéntricas para tener presencia mediática o distraer el foco de su corrupción o de los problemas reales. Para alcanzar su objetivo, marcar la agenda política y mediática es vital, aunque sea a costa de destruir el debate público y dañar la convivencia. La democracia... Se basa en el uso de la razón y el discurso contrastado de ideas. Para juzgar con conocimiento, se necesita información de calidad y una buena formación para poder valorarla. Pero ¿quién tiene hoy acceso a todo esto? En el debate que se desarrolla en el espacio público, se dan las condiciones que Habermas señala para que sea posible el triunfo del mejor argumento. ¿Cuál será el precio que habremos de pagar en términos de Deterioro de la democracia, de la acción política eficaz, de la credibilidad de los políticos o de la misma convivencia.